¿Cómo salgo a la calle después de existir esta imagen? Como submerge y cosas así. Esto se supone... ¿Enfocará? Ah, sí, yo creo que sí. Yeah. Y este sería como el número 11. Y, si se fijan, no trae sticker. ¡Es que loco! La foto va encima es como que es de otro, es de otro nivel, o sea... ¡Ay! Ay por dios, si me había caído ha cuco Hola nuevamente bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sebastián Vivo acá en Corea del Sur y el día de hoy iba literalmente saliendo de mi casa Y fue como, Dios mío, me llegó esto, así que me devolví rápidamente Y dije, oye, lo voy a abrir antes de irme al trabajo porque tengo poco tiempo Así que probablemente no edite esto mucho eh, eh, Para los que no sepan, mi nombre es Sebastián Bueno, ya lo dije, eh, me pueden seguir en mi Instagram Que lo voy a dejar acá abajo en la caja de comentarios porque tampoco creo que tenga mucho tiempo para editar el video Así que va a ser así como pin, pin, pin, pin, como al grano El día de hoy vamos a hacer un unboxing de la merch Dato curioso porque yo a este le decía el merch El merch de merchandising, pero eh, no sé dónde una amiga una vez dijo así la merch O la merch de BTS Y lo encontré como tan tierno, como tan genial y digo la merch Entonces ahora me gusta decir la merch, es como la merca una amiga también me dijo: Llegó la merca a la Pobla. Aquí llegó la merca a la Pobla. Así que me impartan los balazos porque llegó la merca. Eh, el que sabe, el que vivió en Chile en, en barrios bajos como los que viví yo durante muchos años, eh, sabrá lo que eso significa. <risa> así que ahora voy a abrir las cajas. Eh, básicamente son dos cajas que me llegaron: son del mismo tamaño. Una me llegó después, otra me llegó ayer en la noche y hoy me llegó en la mañana en la otra. Porque la verdad no sé. Eh, mi teoría es que eh, algo raro hay acá porque yo hice un puro pedido Entonces no sé por qué se en dos y me cobraron dos envíos Entonces esto como... Bueno, el envío dentro de Corea tampoco es tan caro en el fondo Así que veamos qué hay dentro de la caja con la merch de la merca de Weaver Shop que compré. Esto, eh, para los que no sepan, es de eh, concierto on e que fue eh, el fin de semana pasado. Así que vamos a continuación a abrir esto. Este video no es sponsorizado, por supuesto. Como todos los seres humanos, tenemos que gastar nuestro poco dinero en los cabros. Ya. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ¡Ya tenemos. muerto! En esta caja viene aquí, en esta como bolsita Me pedí, lo que obviamente no puede faltar en el closet de cualquier persona La shopping bag Me pedí una shopping bag que está acá Map of the soul on E! Ahí está, uno puede poner como submerge Y cosas así, esto se supone que tiene el origen porque cuando uno va al concierto y compra muchas cosas eh, como no te dan bolsas plásticas, eh, tienen que llevarse las cosas, entonces te venden esto. Esto costó 5 dólares aproximadamente. El color es como un color, color vino. Yo cuando el chico le decía conche vino, pero no sé qué vamos se llamará. Eh, no sé, burde. No sé, yo no sé De color. Y acá tenemos Lo van a ver ustedes primero porque yo ni siquiera quise ver bien las fotos. Así que weón bueno, todos los detalles. Wow. Yo tengo una, una de estas que es de la Love Yourself Algo que la compré que combina con el color de mi pared y lo tengo ahí como en mi escritorio. Le voy a dejar una foto si es que puedo, super así como Asterix. Entonces, como que lo tengo en mi escritorio. Estas fotos, estas se llaman eh, Photo Premium porque es como una foto en realidad de muy buena calidad. Así si que siente el. Es como una tabla. O sea, es como súper bueno también. La voy a mostrar bien ahí para que la puedan ver. Esta me costó 9 dólares, creo. 9.000 won. O 20.000. No, 9.000, 9 La última cosa que viene en esta caja. Que ustedes dirán. Ah, porque hay un tubo. Igual que como... Oye, hola, hay un tubo. Sí, exactamente. Hay un tubo porque... Este tubo se llama el poster set. Aquí dice. Me morí. ¿Cómo salgo a la calle después de existir esta imagen? Dios santo señor. Ojo, y la calidad de las impresiones, pero otra. ¿Es eh, otra bola? ¿Es eh, otra bola? ¿De verdad que sí otra bola? ¡Wow! ¡Sustina! Me encanta el este concepto porque es como, un concepto súper como, como una mirada, no sé, como, cómo describirían ustedes esta mirada Bueno, eh, por favor, déjenme en los comentarios cómo describirían esta mirada, de simple, pero para mí simplemente es perfecta como absolutamente todas las miradas que tiene porque yo soy tan fan? Yo no lo sé, pero bueno Ay, oh, me... Oye, quede pero... Así como pegado Ahí también, dándolo absolutamente todo él nos entrega una vibe más como, eh, yo diría, bastante como atractivo, eh, como también enigmático, algo así también me da ese vibe. Muy bonito el póster. Es el problema cuando yo me compro los pósters, gracias al, a, a quien se me ocurrió que los compré con alguna amiga, entonces nos dividimos todos los pósters. Pero, eh, los veo y ahora me quiero quedar con todos. de hecho los pegaría como todo en, en, en la pared. ¡Wow! ¡Posotras! Bueno, hobby es el dios del universo, o sea, es como la palabra que, bueno, eh, de verdad que sí Ahí tiene, bueno, oh, oh, ¿le puedo mostrar la foto si nos Ah, oh, qué bonito Le puedo mostrar la foto, yo super pegado igual bueno. Oh, aquí se ve genial Se ve muy, muy genial, y los detalles de la imagen también Él no está entregando como una vibe me da como una vibe como más angelical en esta foto bueno, cada uno lo aprecia de una manera diferente, obviamente Es que loco, la foto más encima es como que es de, otro, es de otro nivel, o sea De hecho, dato curioso, como que yo diría que la cara de V o como el estilo de la cara de V Es uno de los estilos más difíciles de encontrar a veces acá en Corea Como que, eh, en ese sentido siento que tiene como eso único que a los coreanos les encanta Y de hecho por eso también es uno de los miembros favoritos dentro como de los coreanos en general cuando tú preguntáis así como cuál es el que encuentra como más guapo, etcétera, etcétera, te van a decir que ¿Qué hago yo ahora con esta foto? Este póster es mío, porque me probablemente vaya a pegar a Jungkook y a... a. Es que no sé en realidad lo que voy a hacer. Es que no, no, no puedo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué voy a decir? Después de ver esta foto de nena, ¿viste? vos cómo salí a la calle, ¿Vos, vos, vos no podés salir a la calle tranquilo después de que existen estas esta fotos tan bonitas y si le digo a mis amigas es que los pósters se perdieron y que el correo se los llevó y yo no sé qué pasó con ellos, no porque se van a dar cuenta por el video, pero quizás algo le pasa a los pósters de mis amigas y no lleguen a sus manos, así que jaja. Segunda caja, esta segunda caja, tu tu, tu tu tiene, creo que solo dos cositas Es la caja más chiquitita, más pequeña, tiene como un, para que no se estropee. Yes, yes, yes, yes, yes Yes Ustedes saben que yo soy fanático de esta cosa, de los pickets, Y que colecciono todos los pickets de todos los conciertos de, eh, que han existido de BTS. Y tengo todos los de Jungkook a lo largo de la historia de su carrera. Creo que ya tengo como 10. Y esto sería nuevo número 11. Y, si se fijan, no trae sticker. ¿Se acuerdan de ese video que yo hice como el drama queen del sticker? Bueno, tampoco trae sticker este book. Y no me ticket sticker Oye me imagino BitHit contactándome algún día así como Sebastián vimos tu video y te vamos a poner los stickers Aunque no me extrañaría honestamente porque si eh, la otra vez me respondieron el correo muy amablemente de por cierto de cambiarme el polerón el, el polerón que me salió fallado eh, no me extrañaría mire aquí está la foto del ticket muy linda la foto honestamente y viene con el llaverito Que como al parecer Ya va a ser el nuevo estilo de Pickets De BTS Ya trae este llaverito que dice Que dice Jungkook acá Entonces este se pone en esta cosita Y eh, Queda aquí ya, Ahí está, ahí dice Jungkook ¿Se fijan? Y pues ahora como tenemos uno nuevo, lo vamos a poner photocards, porque no pueden faltar nunca las photocards así que vamos a ver las photocards, las photocards el pique tenía un valor de 9000 también creo, de 9 dólares, 10 dólares ponte tú y las photocards también así que ahora las vamos a abrir para ver eh, el contenido de ellas el concepto por lo que puedo ver es negro y rojo como también el concepto del concierto en sí ahí tenemos Cowboy de suelina detective privado eh, con más casos resueltos exitosamente en el último tiempo me dio esa vibe inmediatamente tenemos nuestro empresario exitoso y eh, dueño de grandes ideas y inteligencia no sé por qué le estoy poniendo así como eh, trabajos como roles a, a la foto es como el el vibe que me da hobby me da la vibe de premio nacional de literatura y del de, eh, medio ambiente No sé por qué me dio esa vibe, Así como que es una persona que merece mucho reconocimiento Y que eh, es una persona que ha, ha contribuido a la humanidad En su faceta de, eh, obviamente, el Dios del universo Tenemos Jimin modo kawaii Tenemos, oh, Dios mío, es que, hola eh, Tenemos un kawaii de Suné Por dos en este unboxing de photocards Aquí tenemos el modelo Un guapo actor de Hollywood que se caracteriza por su gran corazón y amor a sus seguidores Me salió John Cook kawaii me salió. Me encanta John Cook modo kawaii me Me encanta, me encanta, o sea, es que a mí me encanta este, este grupo Demasiado, demasiado, demasiado genial Así que nada, po. muchas gracias por haber visto este video, va a ser super mal editado, yo lo sé, pero muchas gracias por haberlo visto. recuerden que abajo en el botoncito rojo se puede suscribir y active la campana, please, para que les avise cuando yo suba algún nuevo video, ¿viste? Y... comente acá abajo cuál de los posters fue el que le gustó más y cuál de las photocards fue la que le gustó más. Muchas gracias por haber visto este video y eso, pues. nos vemos en un próximo.